la actual, las mujeres que viven violencia explícita están aún más expuestas. Las policías concentradas en reprimir cancelan sus funciones. la vulneración de derechos humanos, las mujeres somos parte central del movimiento social que hoy reclaman la calle por vidas dignas y libres de violencia, imposibles bajo el modelo capitalista, racista y patriarcal penal. Es por eso que la visibilización de Tenían las graves violaciones a los derechos humanos perpetuados. pueblos indígenas y otros grupos históricamente vulnerados. Por eso exigimos una asamblea constituyente paritaria, plurinacional y con escaños reservados para población LGTBI y personas en situación de discapacidad cuyo funcionamiento sea resuelto en el interior de la misma. Hoy, de de negro, seremos cientos las mujeres que caminaremos juntas portando un lienzo con un mensaje claro. Ningún acuerdo será sin nosotras y con nosotras llevaremos los más de mil nombres de las mujeres y niñas que este sistema ha permitido que sean asesinadas desde 2001